Hola, hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora me estés escuchando. Bueno, espero que me estés escuchando temprano, así te preparas con todo. Hoy, clase 103, nos toca Saturno en Capricornio, en su propio domicilio. Y vamos de una vez, no porque haya mucho para hablar, son tres palabras claves positivas, tres palabras claves negativas, pero es importante... Porque es su domicilio principal. Saturno es regente del signo de Capricornio y subregente del signo de Acuario. Pero se considera que Saturno en Capricornio está muy fuerte. Recordá, Saturno, anda a las clases anteriores, a las primeras clases, donde te cuento la mitología de Saturno es el padre, es el maestro, es el arquetipo de el viejo sabio, del anciano sabio. Ese es el arquetipo de Saturno, entonces a veces le tenemos miedo. Es más, en astrología es muy común escuchar que es el gran maléfico. No le prestes atención a esa definición, no es el gran maléfico, es el gran maestro es el maestro zen, es el maestro que enseña con fuerza, no es el, el, el maestro que enseña con eh, didáctica. Así que bueno, vamos a ver cómo vibra este Saturno en eh, su propio domicilio. Eh, a ver, ahí me agrando... Me agrando, yo soy agrandado, ascendente Leo, yo. Bien, me agrando para comentarles que si se encuentran con una carta natal que tiene este Saturno en Capricornio, o si ustedes mismos tienen Saturno en Capricornio, eh, las tres palabras claves positivas es, es que son rigurosos, son muy correctos y son muy tenaces. O sea, van hasta lo último, hasta que concretan lo que dicen que quieren concretar. Como, pala, como tres palabras claves negativas es que se exceden en lo estricto, son demasiado estrictos, son muy conservadores. Entonces eso les da miedo, por eso también Saturno está relacionado con el miedo, porque le, le da miedo el cambio. ¿Sí? Son muy conservadores y son muy autoritarios. Entonces, esas son las tres palabras claves con las que hay que lidiar cuando uno tiene Saturno en Capricornio o cuando estás estudiando eh, la carta natal de un... Saturno en Capricornio. Qué difícil se hace para un astrólogo interpretarle una carta natal a un Saturno en Capricornio. Bueno, ¿nos volvemos a ver mañana? Sí, claro que sí. ¿Con qué? Con la clase 104, que corresponde a Saturno en su segundo domicilio, en Acuario. Porque a Acuario lo rige Urano, como regente moderno, como regente principal y subregente Acuario, hasta que se, eh, Acuario no, subregente Saturno. Hasta que se descubrió Urano, quien regía a ambos signos, a Capricornio y a Acuario, era Saturno. Por eso a veces nos cuesta tanto entender a los acuarianos, porque tienen esas dos energías, la energía uraniana, lo moderno, y la energía saturnina, lo antiguo. Lo, el, el, el anciano sabio. Bueno, pero mañana vamos a hablar de eso. Les mando un abrazo enorme y mañana nos encontramos con Acuario, eh, con Saturno en Acuario. Así está correcto. Chao, hasta mañana.